Viernes, chicos. Y los viernes, ustedes saben que acá nos gusta tener música, disfrutarla, sí, bailarla, sí, cantarla, usarla. Y para eso le damos la bienvenida al señor Mario Menechelli. ¡Hola, Mario! ¿Cómo estamos, Mario? Todo muy bien. Muy Bienvenido. Bien. Gracias, gracias por la invitación. Bueno, chicos, un placer. Genio. Gracias. Así que, bueno, no, el placer es pero... todo nuestro. Te agradecemos. ¿Hace cuánto con la música, Mario? Y en realidad con la música particularmente hace más de 10 años, sería 15 y ahora, desde el 2017, con una banda que se llama Televisores, uh -huh. que bueno, aprovecho para saludarlos. Está y... espectacular, te estuve stalkeando, estuve viendo los videitos en YouTube y está increíble lo que hacen. Muchas gracias. Eh, Fusiona muy bien, suena muy bien. Eh, tocan en varios lugares De hecho, ¿tienen toque este fin de Mañana, bueno, los esperamos en el Mendo Rock A uh -huh. partir de las 20 eh, Así que bueno, estamos muy contentos y preparando todo ¿no? Qué lindo, qué lindo que se vuelvan a dar Estos eh, festejos al aire libre, ¿no? Sí, 100%, sobre todo con música de Mendoza ¿no? Claro. Que, que hace bastante falta Y está, está buenísimo ¿Y el nombre de la banda alusiona a qué? Eso habría que preguntar al guitarrista Porque es bastante enroscada el tema serio? del nombre Pero tiene que ver un poco con la sinestesia Hay personas que, o calculo que él, por lo que contó ve colores o imágenes cuando escucha música o algo así, ¿no? <risa> Y bueno, tiene esa situación, entonces bueno, partió de ahí creo que fue el, el, el que más nos garpó, sí, ¿no? <risa> sí, de todo <risa> el Y video. escriben todos sus temas. Nosotros hacemos nuestras canciones. ¿sí? Uh -huh. Qué lindo. Me, me da intriga cómo es el momento de a la hora de generar una canción. Ayer teníamos a Seba Garay que nos decía, bueno, de repente puedo estar a las 3 de la mañana durmiendo y me despierto. Es como que siento que me baja la letra y yo, ay, nomás tengo que escribirla. Es un poco así. Sí, en realidad creo que, que es así, pero bueno, que la es como hay una frase, creo, de Picasso que al menos me identifico mucho, que eso de que la inspiración existe mientras te encuentres trabajando, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que bueno, que es fundamental. Horas de dedicación y obviamente que hay algo mágico quizás a la hora de componer, pero pero bueno, hay que elaborarla. Hay que laburarla, ¿no? obvio, obvio. Eh, ¿Querés darnos tu Instagram para que la gente te siga? ¿Está en pantalla? Eh, sí, eh, bueno, en realidad... Televisores oficiales. Televisores oficiales es el, el Instagram de la banda, uh -huh. así que los invitamos... A seguirnos, ¿no? Está buenísimo porque de verdad ahí comparten un poco el recorrido que están haciendo, los laburos que hacen, y podés ir a YouTube que te manda directamente para ver los videitos. Totalmente. Mirá cómo te he estanqueado. No, oh, te, sí, te estudié muchísimo. Impresionante. Eh, ¿Algo que quieras decir de, de su señora? Nada, Anto 10 puntos, la verdad que bueno, hace todo, eh, hoy es nuestra manager también, así que. Somos caros igual Anto que vos Bartone. para contratarnos, ah, así bien, que abren con ella. Ah, si Anto Bertona, nuestra compañera, que le mandamos un beso enorme. Nos propuso la banda y la verdad es que estaba buenísimo, pero decíamos, por ahí queríamos algo más íntimo y por eso es que te hemos invitado. ¿Te parece Gracias. irnos a la pausa con un tema? Dale. ¿Con cuál nos vamos? Nos vamos con Superman. Ok, con eso va la primera pausa y ya venimos, dale. A ver... por la mitad tu cabeza gira al azar dura tu ansiedad vas a mil y no podés parar en el arte está las cosas lindas que Dios da No es ser una flor Es abrir el juego Superman Suele pasar Por la gran ciudad Giran superhéroes Sin disfraz Que nunca cambiaron Por una moneda Dignidad Y hoy son So